En primer lugar, quiero agradecer a David Peña su amable invitación. Es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy con la plática que se titula Avances de la Medicina Genómica, Terapia Génica y Diagnósticos Moleculares de Precisión. Así que vamos a comenzar. He dividido mi plática en cinco capítulos. Comenzaremos definiendo un término que se le ha denominado de muchas formas medicina personalizada, genómica individualizada, medicina de precisión. Y quiero puntualizar los términos para evitar malos entendidos. En segundo lugar, los avances que ha tenido esta nueva disciplina en México. Capítulo 3, la medicina de precisión como parte de la solución para estrechar la brecha de acceso a la salud. Aquí no solamente me refiero a las enfermedades raras, sino en general. Es un nuevo planteamiento, una nueva tesis que estamos manejando en la Fundación Mexicana para la Salud. Después vamos a dar algunos avances en el diagnóstico, pronóstico y detección de enfermedades raras. Y finalmente, en las conclusiones, estableceremos los retos para consolidar la medicina de precisión en México. ¿Pero qué es la medicina de precisión? Esto fue definido en el año 2011 por el National Research Council of the National Academies. Se reunieron este grupo de expertos en Nueva York y definieron a la medicina de precisión como la adaptación del tratamiento médico a las características individuales de cada paciente. Este concepto comienza con el tratamiento, pero a lo largo de los últimos 10 años se ha extendido a todas las etapas de la historia natural de la enfermedad, desde la prevención, predicción, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación. Es decir, a todas las etapas de la historia natural de la enfermedad. La segunda característica que aparece aquí en la lámina es que implica un abordaje a través de las disciplinas ómicas. Esto es muy importante y lo vamos a explicar en las siguientes láminas. Aquí quiero poner a su consideración el famoso modelo de las cuatro P's, que es la base de la medicina de precisión. Tenemos que es una medicina con las características de predictiva, preventiva, personalizada y la más importante que señalo aquí de color naranja, participativa. Este modelo lo propuso el doctor Jacques Godet y fue publicado en el año 1999, hace 23 años, en la prestigiosa revista American Journal of Human Genetics. Y posteriormente, en la primera década de este siglo, el doctor Leroy Hood, director del Institute for Systems Biology en Seattle, Washington, es quien ha también popularizado este modelo. En la parte de predicción, como ustedes saben, ya existen una batería de pruebas que nos permiten leer el ADN de los humanos y poder identificar variaciones en el ADN y por ende en los genes que nos predisponen a enfermedades o que nos hacen más resistentes o que dictaminan cómo metabolizamos los medicamentos, también cómo absorbemos y asimilamos los alimentos. Por otra parte, la prevención, que ustedes ya la conocen muy bien, las vacunas, los check-ups, Nicolau, eh, eh, antígeno prostático específico, electrocardiograma, de acuerdo a los diferentes grupos de edad, para detectar y prevenir las enfermedades. La parte personalizada. Aquí hay dos disciplinas que engloban muy bien la parte de personalización que son la nutrigenómica y la farmacogenómica. La nutrigenómica estudia el ADN de los genes que tienen que ver con la digestión, con la absorción, con el metabolismo y la excreción de los nutrientes y también el ADN de los alimentos que consumimos. Por otra parte, la farmacogenómica estudia los genes que codifican para las proteínas que participan en la absorción, distribución, mecanismo de acción y eliminación de los medicamentos que consumimos los humanos. Por último, la participativa es la clave de este modelo. Si no contamos con la participación de todos los actores de la sociedad, esto jamás se va a hacer realidad. Necesitamos de autoridades, de legisladores, por supuesto de los pacientes, asociaciones de pacientes, usuarios del sistema de salud y todos los profesionales de la salud. Si no contamos con el apoyo de todos, esto será imposible. Y para muestra un botón, podemos revisar los países industrializados, sobre todo los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia. Islandia, Dinamarca y en ellos este modelo está teniendo un éxito rotundo gracias al esfuerzo de todos. Aquí quiero presentarles la segunda parte de la definición de la medicina de, procesión, de precisión que son las disciplinas ómicas y son siete. Aquí las enumero en estos cuadros que fueron publicados por el doctor Eric Topol en la revista Cell en el año 2014. Por principio de cuentas tenemos la genómica que estudia el genoma, 23,572 genes que integran el ADN humano. Después a la disciplina que estudia el RNA, particularmente el RNA y la transcripción, se le conoce como transcriptómica. A continuación, el código de mil proteínas identificado por el doctor Chen en la Universidad de California en Los Ángeles hace algunos años y lo que conocemos como proteoma y la disciplina proteómica. Después tenemos el, um, pequeños fragmentos que provienen del metabolismo, de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos, que se conoce como metaboloma y la disciplina que lo estudia, metabolómica. Todos los microorganismos que se encuentran en las cavidades humanas, en la piel, en el conducto auditivo, en el intestino y en todas las cavidades, se conoce como microbioma y la disciplina que lo estudia es la microbiómica. Y por último, un sistema de control central que está por encima del núcleo de nuestras células que se conoce como epigenómica. Todos ellos, todas estas siete disciplinas, interactúan dentro del organismo humano y hacia el exterior en lo que conocemos como el exposoma. Por otra parte, tenemos aquí otros niveles como son el tema de las imágenes, la imagenología que ustedes ya conocen, el tema de los biosensores, las pulseras, el celular, dispositivos, las redes sociales, un arma de dos filos que sin duda hay que usar con mucho cuidado. Y luego ya tenemos estos dos estratos que son ya niveles del orden cósmico, metafísico y filosófico, que aunque me gustan mucho, no son el objetivo de esta plática. Aquí quiero mostrarles, cuando vayamos... En poco tiempo al doctor nos van a llevar a cabo este análisis que se llama IPOP, que es un perfil integrativo ómico personal y que integra las disciplinas ómicas que he mencionado anteriormente. Esto fue propuesto por el doctor Michael Snyder, que es uno de los próceres, de la medicina personalizada en el mundo. Él está en la Universidad de Stanford. Él tiene diabetes mellitus tipo 2 y precisamente él se autodescribió en una mutación que él tiene de un gen responsable de su diabetes. Es así que coincide con muchos de los eh, de las personas que, que padecen las enfermedades raras, en donde también hay un cambio en un gen y es el que genera todo el cuadro clínico y la enfermedad. Así que en este perfil podemos ver unos círculos concéntricos. El más externo, aquí están los cromosomas. Si ustedes se acuerdan, los cromosomas son 22 pares y luego tenemos los cromosomas sexuales. En este caso es un hombre porque tiene XY. Si vamos más hacia los círculos internos, nos vamos a encontrar que hay, por ejemplo, este círculo que señalo en rojo y en azul, son círculos que tienen que ver con el número de copias. Nosotros normalmente tenemos un gen que es la copia de papá y otro que es de mamá, pero en muchas de las enfermedades existen más de dos copias, tres, cuatro o cinco. También aquí en este círculo donde vemos puntitos de color verde y rojo, esto se refiere a análisis de expresión génica y nos indica qué genes están activados o desactivados. Los activados aparecen en verde, desactivados en rojo. Y así podemos seguir con más círculos. Y estos son los estudios que ya se están haciendo en países industrializados, principalmente en cáncer, pero también se pueden aplicar a todas las enfermedades humanas, incluyendo las enfermedades raras, por supuesto. ¿Qué avances tenemos de la medicina de precisión en México? Bueno, por un lado... Tenemos el tema de la depreciación constante de las tecnologías. Durante muchos años se comentó, es que esto es muy caro, esto solo es para la gente rica. La respuesta, señoras y señores, es negativa. Actualmente, por menos de 6 mil pesos, yo puedo, en un centro de Estados Unidos, poder conocer toda la secuencia, todo el orden de letras que integran el ADN. Esto se conoce como exoma completo. Segundo punto, bases de datos de poblaciones mexicanas. Aquí seguramente ustedes recuerdan en el año 2009 el mapa del genoma de los mexicanos. Pues actualmente ya sabemos que los mexicanos estamos integrados por cinco subgrupos, el grupo de mestizos mexicanos y también tenemos los 80 grupos étnicos que reconoce el INEGI y el Instituto Nacional de Antropología y de estos, tenemos ya la secuencia de más de 30 grupos. Aquí es importante resaltar el esfuerzo del Instituto Nacional de Medicina Genómica y del Angevio, del Politécnico y, por supuesto, de la UNAM y del TEC en conocer cuál es el fondo genético de los mexicanos. Tercer lugar, bioinformática. Para analizar estos datos se requieren desarrolladores, se requieren expertos en ciencias computacionales, en matemáticas aplicadas y aunque tenemos algunos en México, se requiere formar más. Pero sí es importante destacar la importante labor que están llevando a cabo. En cuarto lugar, adaptación de pruebas al marco genético de la población. No es lo mismo que a mí me hagan una prueba que funcione en caucásicos o en asiáticos o en europeos, yo que soy mestizo mexicano, pues no es el mismo resultado. Por lo tanto, hay que, estas pruebas no se pueden importar, sino que se tienen que desarrollar bases de datos locales y es lo que hemos estado haciendo en la última década. Recursos humanos, ya comenté, tenemos recursos humanos formidables, pero se requiere continuar con su formación. Así que si alguien aquí quiere buscar una vocación, una profesión, créanme que... Esta parte de la medicina de precisión requiere a mexicanos preparados. Y en último lugar, el equipamiento inicial del Sistema Nacional de Salud. Esto también es algo muy importante que debemos de continuar reforzando. Principales áreas terapéuticas. Bueno, pues son muchas. Voy a mencionar rápidamente por obviedad de tiempo. Tenemos en la oncología, por supuesto, todas las pruebas que hay en cáncer. En cardiología, que es un área de continua explosión. Neurología y psiquiatría, por supuesto. Yo diría que estas son las tres especialidades, junto con el área de enfermedades raras, que hemos tenido un mayor desarrollo de la medicina de precisión. También tenemos la infectología, para muestra, bueno, pues lo que hemos vivido con la pandemia. La gastroenterología, con el tema del microbioma. trasplante de órganos. Medicina regenerativa. Identificación humana, el tema de las fosas del 11 de septiembre, actualmente ya con pequeños fragmentos de, de piel, de cabello, de hueso, nosotros podemos a, encontrar la identidad de una persona. Muy bien, vamos al siguiente inciso, problemática para la atención a la salud. Tenemos que la infraestructura hospitalaria, los recursos humanos y lo, el acceso a medicamentos e insumos, son los tres pilares para la atención a la salud. Si falla alguno de estos tres, vamos a tener problemas. Seguramente ustedes con las enfermedades raras pueden identificar y con cualquier enfermedad actualmente la pandemia ha colapsado los sistemas nacionales de salud. ¿Cómo queremos nosotros resolver el tema que hemos denominado la brecha de la atención? Por un lado, tenemos la demanda de servicios que es afectada por el crecimiento poblacional, transición demográfica, enfermedades crónicas. Y si ustedes quieren poner aquí la pandemia, por supuesto. Por el otro lado, la oferta de servicios de salud en rojo. Diseño de sistema de salud separado, asilado, fragmentado, inversión total insuficiente, mezcla público-privada inequitativa, gastos de bolsillo muy elevado. Tienen ustedes que comprar las pruebas, que comprar estudios, que comprar medicamentos gestión operativa y financiera ineficiente. ¿Cómo podemos reducir esta brecha? Por la parte de la demanda, con el modelo de las cuatro P's, medicina preventiva, preventiva, personalizada y participativa, que ya comentamos, y por el lado de la oferta, el lograr eficiencias en el tema de tecnologías y también incrementar la inversión privada. Si ustedes quieren eh, que, la, que este modelo sea un éxito, es imposible pensar en que las autoridades sean las responsables de todo el sistema de salud. Se requiere forzosamente la participación del sector privado. Se requiere sumar. Y los sistemas de salud más exitosos, gracias a la participación público-privada, es que han logrado sus metas. Muy bien, ¿qué estamos haciendo en enfermedades raras en la Fundación? Por un lado, hemos logrado... Eh, articular una estrategia basada en cuatro pilares. El primero es un diplomado de sensibilización y capacitación para el primer nivel de atención. El segundo es el diseño y puesta en marcha del Centro Nacional de Diagnóstico Molecular, que es en el que me concentraré después. A continuación, el Registro Nacional de Enfermedades Raras y finalmente una campaña de comunicación y difusión de enfermedades raras en la Agenda Nacional. Nosotros pensamos que las enfermedades raras no solo son del 28 de febrero, sino la comunicación, la divulgación de mensajes debe de ser una tarea permanente. En la parte del diagnóstico, que es en la que voy a abordar, tenemos la fase de analíticas, en donde nosotros hemos dividido el análisis en tres etapas. La fase preanalítica en el donde el laboratorio que corre las muestras tiene un adecuado manejo de referencias, toma de muestras y protocolos de seguridad. La, la fase analítica con un centro de diagnóstico que precisa de colaboradores para la obtención de resultados y la estadística de pacientes. La fase postanalítica que se concentra en los niveles de atención y se refiere a las pruebas, seguimiento y disponibilidad de tratamiento. Es así que nosotros hemos desarrollado con un grupo de expertos un algoritmo diagnóstico que se enfoca en 76 enfermedades. Por obviedad de tiempo no les puedo dar las 76. Hemos incluido, pues, a las enfermedades más frecuentes de acuerdo a los protocolos y a la información de investigación que hemos recibido de las diferentes asociaciones de pacientes. ¿Qué tareas tenemos en proceso? Homogenizar las pruebas diagnósticas, especificar la descripción clínica, Añadir actividades de referencia y contrarreferencia de pacientes. Sabemos que hay varios centros de referencia enfocados en algunas enfermedades raras. Lo que queremos es unificarlos, coordinarlos y articularlos. Acceso a pruebas de laboratorio. También sabemos que en algunos estados no hay acceso a pruebas de laboratorio. Algunas sí, otras no. También esta es una tarea muy importante, vinculación de tamizaje neonatal y pruebas confirmatorias en el mismo flujo diagnóstico. Esto es muy importante porque nosotros visualizamos el tamizaje neonatal ampliado y el tamizaje neonatal cardiovascular de la mano de la parte de la secuenciación de nueva generación para diagnóstico molecular de las enfermedades raras. Y este punto que es el seguimiento y actualización de las guías de práctica clínica vigentes. Hemos visto que hay un desfase en muchas de las enfermedades raras que reconoce el Consejo de Salud General y estamos con el mayor interés de sumar para actualizar las guías de tratamiento. Este es un ejemplo de un algoritmo que hemos desarrollado. Imagínense este tipo de algoritmo, pero con 76 enfermedades raras en México. Ahora bien, ya comenté esto, solo enfatizarlo, el tamizaje neonatal ampliado, el tamizaje cardiovascular neonatal y un cribado inicial a través de esto que es la espectrometría de masas bidimensional. Después, en un término intermedio del diagnóstico de precisión, tenemos la determinación de actividad enzimática que se hace ya en muchos laboratorios, las pruebas de biología molecular básica y el tema de los microreglos específicos para identificar cambios en el ADN propios o característicos de las enfermedades raras, como pueden ser, por ejemplo, las enfermedades, la enfermedad de Duchenne o como puede ser la fibrosis quística. Y estas son las nuevas tendencias de diagnóstico. No se pueden hacer en todos los pacientes, por eso es que hay que llevar una secuencia. Y aquí tenemos pues, la secuenciación de nueva generación. Actualmente ya son de tercera generación. El diagnóstico molecular, por supuesto, para poder estratificar, para poder establecer un pronóstico y poder identificar aquellos perfiles genéticos que son susceptibles a una terapia de reemplazo específica. Y por eso colocamos aquí el tema de predictor de la respuesta al tratamiento. Ya para terminar, no olvidar los estudios de economía de la salud. Estos debemos de hacerlos en México. Yo conozco muy pocos, conozco algunos en Brasil que han funcionado porque son herramientas que nos permiten identificar y cuantificar el problema, saber cuánto dinero se requiere para la atención de estos pacientes, dónde están, en qué geografías se ubican y también poder trabajar en programas, cómo resolver el tema del financiamiento. Entonces existen ya varios ejemplos en la India, en el Reino Unido, en varios países de Europa, en los cuales creo que podemos nosotros comenzar a analizar para poder también, además de tener el problema que es el diagnóstico, de ofrecer la solución, que es cómo financiar el tratamiento. Por último, ¿cuáles son los retos? Apoyar la sistematización de bases de datos, incluyendo información genética. Optimizar las herramientas para comunicar a usuarios especialistas. Procesamiento masivo de pruebas, sin duda. Validar y adaptar las pruebas de acuerdo al marco genético, ya lo mencionamos. Fortalecer las políticas públicas en torno a las enfermedades raras. Incrementar la vinculación público-privada en el sector salud. Aquí como ejemplo, una gran vinculación es Global Gene Corp. Les sugiero que lo revisen. Y el último punto que es el más importante. Involucrar a la sociedad en su conjunto en este esfuerzo. Recuerden que ya participamos en este grupo de la Organización Mundial de la Salud y que ya se logró una resolución a nivel internacional, que también ya ha pasado a varios estados de la República en el tema de las enfermedades raras. Y aquí, bueno, pues yo informarles que desde el 25 de mayo del año pasado, eh, soy uno de los representantes de este grupo colaborativo para enfermedades raras de la Organización mundial de la salud. Con esto termino mi presentación. Les agradezco su atención y les mando un abrazo fraternal. Gracias por la invitación, David, y hasta pronto.